Sus lágrimas fluyen dentro duro pero aceptando corrientes. Él puede gustar de muchas cosas, pero el amor es escurridizo para él. Él ha buscado sentir la salpicadura del rechazo. Para uno a quien le recuerda, el del océano sabrá realmente quién es el surfista.